amigos cómo están bienvenidos a mi canal en este video les voy a enseñar a hacer este muñequito de nieve que hice con unos cuantos materiales que puedes conseguir muy fácilmente no sabes lo fácil que está hacer esta manualidad y más ahora que se acerca esta época tan bonita como es la navidad vamos a hacer un cono yo hice este cono mediano pero pueden hacer uno pequeño o más grande voy a reutilizar esta bolita que tenía voy a hacerle un huequito acá en el medio vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar esta sería la cabecita del muñequito vamos a borrar con guata lo hacemos desde mejor dicho forramos todo el cono nos quedaría así ahora para el gorrito voy a utilizar paño lenzi vamos a cortar un círculo que tiene como diámetro 10 centímetros y vas a cortar una tira de 4.5 por 15.5 centímetros a este círculo le corté otro círculo de 4.5 centímetros de diámetro y vamos a cortar vamos a repasar este círculo para cortar para cortarlo que este sería para la parte superior del sombrerito, vamos a tomar ahora la tira y la vamos a doblar así y vamos a coser, esta es la puntada más sencilla que son como pasticas, pero también puedes pegar esta parte con silicona caliente bueno voy a asegurar acá la puntada y a cortar Vamos a pegar esta parte, el círculo que cortamos, voy a hacer el nudito y igual vamos a coser. Amigos, recuerden compartir mis videos con sus amigos para animarme a crear más videos. Y vamos a coser. Terminamos de coser, nos quedaría así voy a dar vuelta y vamos a coser así esta sería la base del sombrerito creo que la corté muy grande o sea corté el círculo muy grande pero no hay problema porque enseguida corregimos esto me da una idea de hacerle como un pliegue para que quede todo bonito el sombrerito así, vamos a hacerle así como un pliegue lo hago porque me quedó grande el círculo que corté pero igual se ve muy bonito lo van a ver cuando lo termine seguimos cosiendo y de nuevo voy a hacer el pliegue acá para que me quede así y terminamos de coser Bueno, ahora cortamos. Nos quedaría así el sombrerito. Y voy a pegar acá una tirita de tela polar. Pero también pueden utilizar el mismo paño lenzi. O algún adornito, pero que sea de decoración navideña. Una cinta bien bonita. Nos quedaría así. Ahora voy a utilizar estos palitos. Que compré uno eucalipto y aproveché para sacarle los palitos. Para formar las manitos así, van a ser dos voy a tomar el, esta parte y con el bisturí voy a hacer dos huequitos en ambos lados con la punta del bisturí aplicamos silicona caliente y pegamos esto lo hacemos, este mismo paso lo hacemos en el otro lado nos quedarían así las dos manitos bueno ahora vamos a hacer la bufanda que está tira mide 9 por 39 centímetros y vamos a cortar así esto lo vamos a hacer en ambos lados pueden utilizar cualquier tela navideña para la bufanda de cuadritos como quieran que también creo que se deje muy hermoso y vamos a amarrar acá bueno voy a cuadrar bien la bufandita Bueno, voy a decorar con estas calcomanías brillantes que compré en la tienda del dólar por solo 4 mil pesos. Me parece muy económica. Y voy a decorar esta parte. Venden muchísimas. Venden otras muy bonitas que seguro también les va a quedar muy linda. Voy a emparejar esta parte. organizar bien acá la bufanda ahora voy a tomar porcelana fría esta porcelana la pinté con pintura acrílica color naranja voy a hacer una formita como de zanahoria para hacer la naricita. vamos a darle formita plana ahí y con la tijera voy a hacer estas estas hendiduras a cortar así para que me quede bien linda la naricita. y la hacemos así como en puntica paradita bueno ahora al sombrerito le vamos a aplicar silicona caliente y vamos a pegar en esta parte voy a aplicar silicona líquida igual en esta parte y voy a utilizar algodón siliconado para simular como la nieve en esta parte también acá lo que hice fue hacer bolitas con porcelana fría y la pueden teñir, como les digo, con pintura acrílica negra o con óleos, pero le sale más económico con pintura acrílica y vamos a formar ya la carita pegamos la naricita y hice también varias bolitas más pequeñitas para la boquita y vamos dándole formita Bueno, voy a tomar también algodón siliconado para pegarle en las manitos pueden hacer una base para este muñeco como con algodón porque se, como está como en el polo está lleno de nieve, entonces con algodón o con guata se debe ver muy bonito y colocan unas bolas navideñas bien bonitas, voy a utilizar una bolita navideña pequeña y le voy a, a colocar Cordón dorado, voy a medir acá para ver dónde hago el nudito, para que no quede muy larga la bolita, o sea, para que no cuelgue muy larga. Voy a cortar esta parte que sobra y vamos a poner así. Miren, qué lindo. También voy a hacer un regalito, van a cortar una tira de 3 por 10.5 centímetros, esto es pañolensi. Vamos a hacer el regalito, vamos a medir acá 0.5, 2.5. 2.5 y 2.5, o sea que quedaría de cuatro partes de 2.5. Voy a trazar las líneas con el lapicero sin tinta para hacer el quiebre mejor. También pueden hacer el regalito en cartulina si desean. Vamos a pegar así y vamos a borrar por ambos lados. Nos quedaría así. Pueden hacerlo en cartulina de colores. Le pegué cordón, lo decoré con cordón como para que el video no quedara muy largo. Le hice un moñito y vamos a colgar acá en la manito. Nos quedaría así. Y por último vamos a darle brillo a la naricita, a los ojitos y a la boquita. Miren que se vende de lo más bonito así brillantico. Y esto ha sido todo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Y espero que compartan este video con sus amigos y se suscriban a mi canal. Hasta la próxima.